Bienvenido Hugo amigo. ¿Ya? Dice. Que empiece Jojo. Que empecemos. ¡Ah, sí, espérame! Ya dice. Son... Saludos, Pablo. Saludos, Jacobo. ¿Cómo estás? Qué bueno que vienes aquí, amigo. Eres el primerito en llegar. Yo sé que ya los Alex tenía un poco bajo olvidados. Dice. Saludos, saludos, mi buen Pablo. Saludos, amigo. Déjame poner. Voy a poner mis audífonos porque si no. Eh, se, se, se, se duplican los audios y, Luis, y, Luis, y es un relajo Dice Saludos Liu, Liu ¿cómo estás? Bienvenida Luis, Jacob este... Delfian, <risa> Dice Ya sabes, seguimos aquí al pie de videos Qué chido, muchas gracias Jacobo eh, Alex, Cap este Liu, Liu, muchas gracias por estar aquí Yo sé que los olvidé este Dos semanotas, largas semanas La verdad es que anduve como Antonio loco so. haciendo un montón de cosas Dice Saludos Pablo <risa> ¡Saludos Antonio! ¿Cómo estás? ¡Carnalazo! ¡Go Niners. Bien, entonces, este, sí eh, estuve fuera de circulación de aquí, no me dio tiempo, anduve como loco entre mis cosas este, pero ya, por fin estoy nuevamente aquí conectado, gracias por su amable atención, vamos a jugar el juego contra Arizona no lo voy a poder jugar en el modo franchise porque se está bajando una actualización que pesa otros 40 GB y apenas va a la mitad, Alex, entonces este... Cap 7, dice. Como novia enojada, te olvidas. Ja, ja, ja. <risa> Ah, no se enojen como novias, porque eso no está chido. <risa> este, ya estamos aquí, ya regresé, aunque me desconozcan, ¿no? A veces, a veces voy a jugar, este, en simulación, normal, porque, um, les digo que se está actualizando y no se puede jugar en, en, en, ahorita no se puede jugar con las funciones de red, pero vamos a jugarlo de todos modos. Contra los Cardinals, en el Levi Stadium, este... Pues el juego en, la, en, en el papel se ve sencillo, ¿no? Bueno, no sencillo, pero a modo para los Niners, porque por es, pa, parece que no, que no estará Kyler Murray. Todavía no se sabe, pero parece que no estará. J.J. Watt ya quedó fuera. Eh, se habla de que Christian Kirk está fuera por COVID y posiblemente de Andre Hopkins. Entonces los cardenales van a llegar mermadones. Y los 49, este, pues regresa George Kittle, regresa Robbie Gould, que ya son dos piezas bien importantes. Jeff Wilson parece parece que puede que esté. Este. Déjenme le bajo esto porque está muy duro. Y... Y Drew Greenlow que no creo que esté. Pero ya está nada de regresar. Yo creo contra los Rams ya va a estar el señor Drew Greenlow. Pero bueno. Vamos a, vamos a rifarnos contra los Cardinals. Contra los Arizona Cardinals. Este juego que si lo ganamos. <ríe> nos ponemos... 4-4, ¿no? Nada para nadie, tablas. Y el siguiente juego contra Ram sería como Jacob de Delfian. vida o muerte. Dice. Tengo fe que ganen los Niners. Va a ser la prueba para saber si el domingo no fue solo un destello. Estoy parcialmente de acuerdo, Jacobo. Te, te explico por esta razón porque o sea, si los Cardinals vinieran completos, completitos y les ganamos. Venga, pero si están mermados y les ganamos, yo no digo que no esté chido. Pues claro que está chido ganarle a los Cardenales. Pero mermadones, la neta, no me sabría. O sea, como que no, no sé si se las creería todavía. Este, creo que necesitamos eh, enfrentarnos a un equipo fuerte y sólido. Y creo que la verdadera medida va a ser en ocho días contra los Rams. Ahí sí vamos a ver de qué estamos hechos. Y, y ahí sí vamos a ver qué, qué, qué tranza. Jacob Delfian dice, los Rams será el siguiente paso, el verdadero reto. De acuerdo, amigo, los Rams son el verdadero reto, los Cardinals... Si no juega Murray, Hopkins, Kirk y Watt, todavía no estoy tan satisfecho. Creo que necesitamos ver a equipos completos, fuertes y enfrentarlos para realmente saber si tenemos con queso o no. Mira. Hay un castigo, espero que sea un holding. Yo estoy comiendo unos ricos rufles verdes, no sé ustedes qué. The holding de la ofensiva, claro que lo vamos a aceptar. Ese es otro punto importante para los Niners, ¿eh? A evitar castigos. Evitaron los castigos la semana pasada. Y eso nos, nos ayudó muchísimo. Además de que la línea ofensiva jugó muy bien, pero... Evitar castigos, si empezamos a cometer castigos vamos a chafear, pero te los prometo que así, en menos de lo que canta un gallo. Bien esto, bajé bien, bajé bien. Luego de los Rams ¿Contra quién vamos? Recuerdenme Porque necesitamos, necesito saber Qué pasaría en caso de O en caso de no que a ver, vamos a revisar. Vamos a buscar el, vamos a buscar el calendario de los Niners. Sí, Jacob no, no. Delfian dice: La secundaria se comportó totalmente diferente. Ahora llegó el jugador de los tejanos y vi que mandan a Arika el centro. Sí, Arika va, va a estar de tackle defensivo. Vamos a ver si ahí funciona bien porque la neta sí está muy lento por fuera. O Como a veces lo quieren meter. Yo creo que Tacle Nariz puede ayudar más con la pura presencia del tamaño que tienen. Puede ser... Vamos a ver qué tal. Jacob del dice: Jaguares son los Jaguares. Mira, bien, gracias por el dato, amigo. Ya no me evito la búsqueda. Los Jaguares, pues mira, pongamos que le ganamos a Arizona. Supongamos, vamos a, a empezar a, la, a alucinar. Le ganamos a Arizona. Este, ahí le ganáramos a los Rams. Pon tú que pierdamos con los Rams, pon tú. Sigue Jaguares y ese lo tenemos que ganar sí o sí. Entonces vuelve a poner pareja a la tabla, 5-5. Y de ahí en adelante, pues yo creo que todavía podemos sacar... Yo podría ser que, que alcancemos un comodín, ¿eh? Los demás equipos no están jugando tan, tan, tan bien. Los que están en la pelea, los vikingos, los santos. Um, Jacob Delfian dice después vikingos vikingos está bueno pero yo creo que dependiendo qué cómo le demos el juego a los a los, a los vikingos a los que digan los rams podríamos pensar en, en tal vez si sí ganarlos ahí ahí se va ahí se puede pelear mucho un un comodín ganarle a vikingos ganarle a arizona independientemente de que perdamos con los rams ganarle a arizona ganarle a dice, y a, y a A los mismos y a Jaguares. Y lo malo es que ya... Lo malo... Lo malo es que Russell Wilson ya va a estar para esa o sea, tenemos una suerte que me cae que... O sea, Russell Wilson se lastima una semana después de jugar contra nosotros y va a regresar para jugar contra nosotros. O sea. No nos tocó la suerte, pero le tenemos que ganar a los Seahawks sí o sí. Y no va a chafear. Ahí está la clave, ese de los Seahawks. Pongamos que le ganamos a Arizona. Perdemos con los Rams, le ganamos a Jaguares. Se le tiene que ganar a Minnesota pensando en un comodín. Y si se le gana a Seahawks, podríamos estar hablando de, de algo bueno todavía esa temporada. Pero la mala es que cerramos contra los Rams. No sé si es en su casa, recuérdenme si este primer juego del contra los Rams es en San Francisco o es en este primer juego de los Rams es en San Francisco o es en Los Ángeles, a ver a ver vamos a ver hay lunes por la noche este de los carneros, lunes es 15, pero ¿dónde va a ser? No alcanzo a ver. Ay, la bolú estaba. <risa> <risa> Cinco yardas, cinco o seis yarditas Favores vikingos, Seahawks Esos tienen que tres Tendrían que ser tres en Dice. línea En casa el primero y cerramos en Los Ángeles Fíjate, es lunes por la noche en el Jacob Levi's Tenfian. Stadium Dice Contra los Rams Bien Primero y cerramos con Eso va a estar cañón, fíjense este primer juego es en el Levi Stadium, ¿no? <ríe> que nos debería de convenir, pero pues en el Levi no hemos ganado nada. Supongamos que lo ganamos. Oh, ojalá lo ganáramos. Pero ese cierre de temporada contra los Rams en Los Ángeles nos puede meter o nos puede sacar de postemporada, ¿eh? Ahí les encargo. Jala, jala. ¡Oh! Ya todo está en nuestras manos. La neta es que ya no se puede hacer más. Ahí está, primero y, primero y diez. Ah, no, pero si no hay pulgadas, venga. Ahí está so first, first down, to first down, he's down the oh, ¿tú ¿Cómo ves Jacobo? ¿Cómo ves los que andan por ahí? Porque creo que ya nada más está Jacobo <ríe> es ¿Qué piensan? ¿Todavía creen que nos alcance? O ya en él O depende de qué Cuéntenos ustedes ¿Cómo Es un gran de Para mantener su drive vivo Está Divo Samuel. ¿Qué temporadón estando? Digo Samuel, la neta es que... Digo, no me quiero alocar a pensar ya cosas que no y que se me vaya a la boca más, pero... Ya batí un, un récord de Rice, está cañón. Bien. Jacob Delfian dice, no se debe perder ningún juego de aquí a la semana 18. <risa> pues en teoría, creo que ese es el mejor camino, sin lugar a dudas. <risa> Pero está Está complicado que pase eso Estamos bien Estamos bajando el tiempo Estamos bajando el reloj Estamos avanzando Vamos bien, vamos bien Nos Recibimos en la segunda mitad Es sacar. Dice ¿Por qué de otra forma califican Arizona y Rams? Es que yo creo que Arizona y Rams sí van a pasar. O sea, los Rams, yo creo que, como estoy viendo las cosas, los Rams se van a llevar a la división. Y Arizona va a ser uno de los comodines. Pero todavía queda uno más. Y si, y si tumbamos a los Santos y si tumbamos a Minnesota, por ahí nos podemos colar. Yo creo que eso puede pasar. Vámonos, vámonos. Brandon touchdown. No, ¡Ay, no puede ser. No fue touchdown. Eso era Touchdown hasta, hasta Ah, sí, lo está Touchdown Touchdown Brandon Ayuk Que ya empieza a aparecer ¿no? Y a mí me da muchísimo gusto porque eso Además de que le ayuda a los na A quitarle carga a Samuel Que aún así se está rifando Con este, el regreso de Kittle Pues ahora sí pueden regresar ya Los, los Jack Bros con todo Con todo Jacob delfian? dice Minnesota si se tumba, si fue touchdown. Eh, si fue touchdown. Y yeah, a Minnesota yo creo que pero por eso, por eso. Híjole, es que ya cada juego importa. Digo, no es. Dices que ganar de aquí a la 18, pues sí, pero independientemente de eso sí cada juego importa. Y creo que. Jacob Delfian, dice, pero los Saints vienen embalados. Sí, se están embalando los Saints, nada más que no tienen coreba aquí. Ese es un punto bien importante. Winston, que era su medio coreba, que para que traquetio. Y el que está, yo no le veo con qué. No creo que le alcance a los santos con ese coreback. Y si no traen a nadie más eh, medianamente competente, va a estar cañón. Ah. Me agarró mal parado, me agarró mal parado ah, no Puede ser bien. pidieron tiempo, bien Tenía mal defensa, tenía una contra la corrida No sé qué estaba yo pensando Jacob Delfian Dice Por un momento pensé que hacían el trade Por Garopolo Los Santos pues es que sí se estuvo rumorando, ¿no? Y no estaba tan loca la idea. Jugar contra... Que diga de, de transferir a Garópolo, a los Santos. No sé qué nos podían haber dado ante el sentido de urgencia de un coreback. Tal vez todavía una segunda ronda le podíamos haber sacado. Yo creo que sí. Si hubo plática, San Francisco pidió una primera. Y obviamente los Santos no iban a soltar una primera, pero ni de chiste. ¡Ah, no puede ser! Agarro. No, cayó antes, cayó antes, cayó antes. ¿Me quemó? A fin del tiempo, ¿por qué todavía puedo tener el balón? Yo sé que todavía puedo tener el balón. ¡Oh, ¡Ah! No los puedo parar El Kalil 22 Dice Cheyola Cardinalito, ¿cómo estás? Bienvenido A la transmisión Después de mucho rato de no estar por aquí Ya regresé Y ya espero no abandonarlos tanto tiempo Pero es que la vida no me deja Mis actividades me absorben y Por más que lo intento, luego no puedo Pero ya ya estamos aquí, El ya 22. dice Al fin, jaja <risa> Al fin, Frankuti, hermano 911 Dice Buenas noches, muchachos Frankuti, ¿cómo estás? Buenas noches Yo la neta ya no sé si está bien hacer la simulación No sé si se dieron cuenta Que no, lo, no la hice Y ganamos <risa> Entonces a lo mejor puede ser de De mala suerte hacer la simulación Porque entonces perdemos <risa> Esperemos que me esté yo equivocando Y ganemos este Este domingo Pero qué bueno que andan por aquí, carnales La neta es que ya los extrañaba Me late el mucho Calil esto 22. Me late dice? mucho interactuar con ustedes Esta, <ríe> Esta Sí, la neta es que por ejemplo el, el, el, el... ¡Ah! Tiempo, tiempo, tiempo Bien la neta es que el canal 49 está chido, pero pues es todo un trabajo de edición, todo, bla, bla, bla. El, el, el, el ¿Cómo se llama? Rancuti 911. Dice, Pablo, como recomendación podrías poner en YouTube cuando habrá simulación. Sí, sí, sí lo digo, amigo, pero es que luego se me va. Es que, neta, que ando en tantas cosas, te lo juro que no es por acá, pero luego sí está cañón. ¡Corre, corre, corre, corre, salte! El Khalil 22 dice: Qué bueno, no. Frankuti 900. bien, ah, gol de campo. Dice, un gol de Yo sé que a veces está difícil, pero para estar preparados por fase. Sí, hermano, ya Cap les voy a avisar. 05. Dice: Hola, amiga, ¿cómo estás, Gatfani? Qué bueno que estés por acá. Este, sí, no, sí, sí. La neta es que tienen toda la razón. Este, les tengo que avisar cuando esté y cuando no esté, porque. Ah, no. Está cañón, pero sí, ya voy a, ya voy, prometo que ya voy a estar todos los miércoles, que sí se me juntó mucha chamba, tuve que salir, estuve fuera, y pues por más que lo intenté no se pudo, pero, les prometo que sí, ya les voy a avisar cuando estén, miren, de, de entrada son todos los miércoles, ya ven que lo había estado haciendo todos los miércoles, no había podido, aparte el carro se me descompuso esta semana, miércoles me la pasé en el taller, este, ya no pude llegar a transmitir nada. Antonio Sol dice, a ganar este domingo. A ganarse domingo, Antonio El Khalil 22 Dice ¿Qué opinas de Odell Beckham? Odell Garfani Beckham 05. Dice Olvidé <ríe> mi contraseña de mi otra cuenta Así que cambie mi usuario, GG. El Khalil 22 Bueno, es otro suscriptor, dice, otro seguidor que diga Triple A, mal. Corre, corre ¿No lo dice Alguien diga ¿Qué opinas? Odell Beckham mm. Dice Ahora una pregunta. ¿Ves a Odell Beckham llegando a Liz Empieza van, van. a soñar fuerte. Frank -Hutti 911. Dice. Y yo no lo quiero ni cerca. Pues mira. Ahí les va la respuesta. Eh, las preguntas van ligadas ambas dos. Yo creo que Odell Beckham es uno de los receptores más espectaculares que, que tenemos. Bien. Bien. Uno de los más espectaculares que hay en la NFL. No así... En, con la mejor actitud Y aparte sí es muy de cristalito también ¿no? Extraer otro receptor así De esos que se nos van a lastimar A la primera El Khalil este, 22 oh, Gracias Dice Pero el Salerica. Es que ahorita a estas alturas pues, Un contrato vamos corre, vámonos Vámonos ¡Ah! El Calib 22 Dice También tiene juego Sí, tiene mucho juego Beckham, pero... Y la lana yo creo que no sería tanto problema. Estamos a media temporada. Lo que se le puede pagar de aquí a que acabe el año. O pues a lo mejor un millón, tal vez dos, no sé. En... Jacob ¿no? dice... Tenemos el coach que le encanta traer jugadores lesionables. Sí, el coach y el, el gerente, eh, a los dos les encanta esa onda. Dice... Top Da One 911 Dice De por si sí el vestuario se ve frágil y dividido Me parece que Beckham va a hacer una bomba Además con el juego que está teniendo Divo Samuel Yo no creo que sea tan necesario Beckham Porque es bien Diva y quiere el balón Siempre quieren que le lancen el balón Entonces puede empezar ahí a ver eh, broncas, divisiones Porque con Divo necesitamos un receptor 2 Y Beckham va a querer ser el 1 Entonces yo creo que es mucha bronca traer a del Beckham. No es que no me guste, pero... El Kalik 22. Dice. Ya orando para el reto, Monster Jaja. Ya ha -ha. me lo aventé, el Kalik. Ya ya, ya lo pagaron. Bueno, ya, se, ya ya, dieron las monedas. Ya me lo aventé la vez pasada el reto, Monster. Se cumplió la meta. Voy a empezar a hacer otro reto. Díganme qué reto les gustaría y ponemos una meta ahí también para, para hacerlo. Agarra, agarra. Ahí. F Estén. Contreras 316. Dice. Hola Pablo, acá de vuelta al Twitch. Saludos F Contreras, ¿cómo estás, amigo? Sí, de, de, de, de vuelta aquí ya estamos, dice, qué bueno. Ya llegó por quien lloraban bebés. <risa> El Calip El 22. Dice. Reto de Evo solo lanzársela a él. Ah, ándale, ese reto 11. está chido, voy a, voy a aventarlo. Dice, y ahora ya no escucho a nadie diciendo que querían a J. Brown en lugar de Devo. Ah, Devo está teniendo una temporada monstruosa con todo y todo, ¿eh? O sea, imagínense ustedes, las defensas saben que pues Jimmy, como que más o menos. Luego, pues no hay como a quien tirarle. Básicamente saben que vivo es el arma y aún así está haciendo los pedacitos. ¡Muere! ¡Bien! ¡Bien! Cargas se tenían que venir. Segunda de 16, creo que aquí ya los podemos tener. Bueno, pero J. Brown también. Está bien chido J. Brown. Los titanes ya chafiaron, se les lastimó. Este señor, ¿cómo se llama? Mátalo, el Galil matarse. 22. Dice... ¿Puede ser? Te cuento un chiste. Cuéntalo, amigo. Cuento el chiste. Mientras no sea para banearse. Gabón Mac. Dice... Pablo, si viste lo que dijo Montana... Sí, el está Calín cañón, 22. yo la neta jamás, Dice, jamás en la vida El burro está triste F. Contreras 316 <risa> Dice Carnales, alguno que está viendo la serie de CK7 en Netflix No, pero vean mi documental de, de, del amor al odio de Kaepernick ahí en Canal 49 También está bien chido Y está teniendo mucho Dice, ahorita con esto Yo F. Contreras 316 ya la terminé, te la recomiendo amigo Venga, no no, no, no, no. no la spoileré bueno ya sé de qué trata más o menos, pero... ¿Qué dijo Montana? Montana dijo que si él hubiera sido a los 49, él hubiera drafteado a, a, a Mac Jones en lugar de Trey Lance, dijo. yo hubiera tomado al chico es de Alabama nada 316. Nada contra Lance, pero... Dice. Yo voy en el capítulo 5. Pero dijo, tiene Jacob más style. style, o sea, jugó en un equipo Dice. más de más presión. Dijo Montana que era mejor tomar a Mac Jones que a Trey Lance. Por la universidad de la que venía, la presión que manejaba en Alabama. Y la verdad es que, pues, Lancet de, la, de North Dakota sí. State, pues, no era lo mismo. Dice. Yo jamás voy a cuestionar a Montana. A Steve Young todavía lo he cuestionado, al, a, a, al que me digan. Pero a Montana nunca jamás en la vida lo voy a cuestionar. ¡Ah, no puede ser! Nunca jamás. Es palabra de Dios. Lo que a Montana, lo apoyo al 100%. Muere Fred Warner. Se va a acabar el tercer cuarto y están tocando la puerta. Está cerrado este partido, señores. Todo puede pasar. El de 15 1-15. Esa. Acabó el tercer cuarto, señores. Ganando por rajíticos 3 puntos. Están tocando la, la puerta a los Contreras, cardenales. El Dice. Pero yo creo que el techo de Mac Jones es bajito. En cambio, el TRA nadie lo visualiza aún. Yo siento que lo de Mac Jones tiene que ver mucho con Belichick. O sea, sí tiene que ver con el sistema. Y de Lance sí, su techo es muy alto. La cosa es que... que, que, que el Khalil que... 22. Dice. Bueno, ya me tengo que ir, bye. Martín tan 05? rápido Olvídate de si va a jugar Murray No sé todavía no se sabe amiga todavía están en eso todavía no sabes si va a jugar dónde ¿no? Parece que no pero... Frankfurt 911 Agárralo Dice ah, maldito. eh no llegó va a ser nuestro QB franquicia solo lo veo mejorando Ojalá Escalín, hermano mira 22. Dice a te creas apoyándote siempre pa antes de por sí ves que somos como 5 Dice Arroba 911 igual Mira, mi duda con Trey Digo, no quiero compararlos los Dice Pablo si OBJ llega a Nainer sería muy malo Ya que es un indisciplinado Y el equipo actualmente está formado De jóvenes muy indisciplinados Yo también siento que es una diva Mucha calidad, pero muy diva. Mi problema con, con el desarrollo de Lance es que... Es que Shanahan no pudo es desarrollar a ninguno 316. bien en San Francisco. Dice... La verdad, yo creo que el próximo año deberíamos seducir al pesado de Ryers para ayer cumpla su sueño y se retire acá. Y termine de formar a Lance. Y que cumpla nuestro, mano, porque con Rogers sí podríamos ganar algo. Frankuti 911. Dice... Murray no va a jugar, no entreno toda la semana Y nunca juegan así a menos que sea postemporada. Sí, y el año pasado les pasó, lo metieron a jugar así, tocadón Se acabó de lastimar y perdieron la temporada Yo tampoco creo que lo vayan a arriesgar, eh, neta oh. Este, les decía yo de lo de Lance. Miren, cuando llegó... No sé si ustedes han notado lo que pasa con los corebacks que llegan en Sabresco, con Shanahan. Cuando llegó... Cuando llegó... CJ sí, y pues más o menos... No digo que era una estrella, ¿verdad? Pero pues más o menos ahí la iba llevando. Y de repente pues tuvo un retroceso. Luego llegó Mullens. Y Mullens se ve. Se empezó a ver muy bien en su temporada. Y luego tuvo un retroceso. Caropolo llegó muy bien Esos cinco partidos Venía los Patriotas Decían wow Confirmarlo en el contratazo Y luego empezó a tener un retroceso Todos los corebacks En San Francisco Frank han pasado por las manos de Shanahan Dice, han A mí me cayó muy mal Rogers Con lo que mintió en estar vacunado Ya no lo quiero jajaja <risa> Yo sí aunque mientan <risa> Se lo perdono Nomás por ser Rogers Oh qué atrapada de Sanú. Y era para el otro, no sé por qué tiré ahí. Pero no, a ver cuéntame, el chisme porque yo no sé cómo estuvo eso. Dice. No creo que haya mentido. Cuéntenme qué pasó, qué dijo Rogers, qué pasó ahí, por qué. ¿Cómo mintió? ¿De qué manera? Esta, esta ofensiva es importantísima. Yo me la estoy tomando muy a cotorreo, ¿eh? Y está cañón. Gabón Mac. Corre, Jimmy. Dice. ¡Sí! Charlie Warner se ve un buen ala cerrada. Confió en el que con Kitten serán una pareja monstruosa. Yo espero que sí, dice. Le puede tumbar en sí. la chamba Porque lo que yo sé la NFL no los dejaban jugar sin la vacuna. Frankusi 911 Dice. Dijo que estaba inmunizado. Pero fue un tratamiento homeopático. Ah, mira. Yo también tomé un tratamiento homeopático ¿eh? en, la, en, la, en, la, en la pandemia. Y la neta es que sí me salió chido. O sea, me mantuvo muy bien nunca vi, no sé si 05 son... Dice. Al igual en el básquet, que a un jugador no lo acpetaron en esta temporada por no querer vacunarse. ¿A poco? ¿A quién? Bueno ya ven que Bosa se tuvo que vacunar a fuerzas porque tampoco se quería vacunar. Bien que atrapada de Willy. Primero y diez. Ya está señores. y no la NFL no los deja jugar sin vacuna. Bosa no se quería vacunar y se tuvo que vacunar a fuerzas. Si no no jugaba. Dice. Y recibió el trato de jugador ya vacunado. Sácatelas. Pero pues la NFL tendría que corroborar eso, ¿no? Que te tienen que dar como así un certificado de que ya te vacunaste. Si no lo entregó Rogers si y lo dejaron jugar, pues ahí tendría que verse qué pasó. Corre, corre, corre, corre. Ah, Face Mask. Metacleo de la barra, ya están frustrados los cardenales. A la yarda 2. Queda 1.26. Vamos a acabarnos el reloj. Dice: Las reglas son las reglas. Lo tienen que castigar muy duro. Jeff Contreras 316. Dice, deberían quitarle el triunfo ante nosotros. <risa> Más bien, yo también estoy de acuerdo en eso. Eh, eh, estos quieren que anote para que les deje tiempo, pero están bien locos. Frankuti 911 Dice Típico de Ryers que se siente por encima de todos Gabón Mac Siempre, Dice, eso sí tiene un, lácteo, un día antes de que vacunaran a mi novia Con Strassenike en la noche La vacuné con la Gabo Seneca Jajaja Espero <risa> que tu novia no esté viendo eso Porque yo te mandaba al carajo eh Neta Gabo <risa> ¡TOUCHDOWN! ¡TOUCHDOWN! Novia de Gabo, debo decir que tu novio es un patanazo F. Contreras 316 Dice Es que está encima de todos menos del Thomas Patrick Brady Sí. Si sí, Brady está jugando muy bien Seguro, reconocer que Sanyo está jugando muy bien Brady ya se le nota la experiencia A los años Tiene un trabuco de equipo La verdad es que si sí, tiene un equipazo Pero está jugando bien Brady Con todo y que no soy fan Ni siquiera creo que sea el Gold, Pero sí está jugando muy bien El señor Tom Brady vamos ganando por 7 señores queda menos de un, bueno, un minuto 13 con un tiempo fuera solamente Arizona no los he podido parar pero es el momento de hacerlo el cover 3 no da resultado vamos a buscar otro a ver ya sé. Ah, ¿hay algún mando preventivo? Bueno. Ah, estaba Warder, se la pudo llevar. en serio. Gabón Mac dice. Para lo, para lo. Es para mí uno de los mejores quarterbacks de la historia. lastima que en Green Bay jamás lo tomaron en cuenta en las desorciones del equipo como Brady que comanda a Tampa Ryers quiere eso, por eso es así de arrogante. Frank Cuti 911. Dice, pero ya es momento de enmendar el camino contra Liz Cardinals Sí, yo creo que sí, amigo. Yo creo que ya es, ya es hora de este de ganar o sea si se gana esta, esta esta esta semana híjole se puede todavía podríamos medio soñar no no, no pueden creer eso ¡No! F. Contreras 316 dice lo más lastimoso es que elegimos a Alex Smith. Hasta ahí. Siempre he pensado que tendríamos tres anillos más con Rogers. ¡Sí! ganamos! Vamos a ver qué dice primero acá. Rogers es para uno de los mejores corebacks de la historia. Lástima que Green Bay jamás lo tomaron en cuenta. Como viste los cuenta. de Von Miller esos malditos Rams están Las armados del hasta como los dientes. <coughs> Sí, la verdad es que sí es arrogante, pero es de los mejores corebacks también que Gabo yo me han tocado Mack. ver. Dice, tanto de eso, lo más lastimoso en es que elegimos como Alex en la Smith. vida real nuestra secundaria pero es una basura. <risas> es correcto, Gabo. Dice, pero es momento de Lo más lastimoso es que elegimos a Alex Smith. Sí, yo la neta es que Alex Smith, les digo, lo respeto como persona, como guerrero, pero como jugador, la neta es que no. Nunca nos dio nada así realmente trascendente. Con Rogers tendríamos tres anillos, muy posiblemente. ¿Cómo viste lo de Von Miller? Esos malditos. Más... Rams van por todo. Lo de los Rams es. Maldita sea, Rams quiere ser el campeón este año. Sí, los Rams van por todo y le están aventando toda la carne al asador, ¿eh? O sea, nada más tienen. Nada más que. Ponta por el momento. Pues si tienen enfrente a unos señores llamados Tampa Bay. Y, y yo no sé, bueno, ya les ganaron, ¿no? Pero si esos Rams van por todo. Si, si le sale, chido. Si no le sale, a Sean McVay lo van a mandar al carajo. Porque uh, se ha gastado todo lo que ha podido con los Rams. Drafts, dinero. O sea, ha hecho lo que ha querido Sean McVay ahí. Y, y, y pues ya llegó. Y también le pasó lo que a Shanahan no ganó. Señores, ahí está la interacción. Del juego, ¿no? Ese es el resultado, es el pronóstico de, de, de, de Canal 49. San Francisco Jacob 24, Arizona 17. Dice, Imagina que no salgan campeones este año. Los Rams el año que viene van a ser una burla. Porque aparte deben Cabo todo. Mac. Deben todos los Dice, Rams. Su única debilidad de Rams es nada jajaj. <risa> Básicamente. 911. Dice. Volvemos a lo mismo. <risa> <risa> ¿Cómo habría jugado Rogers con Single Entari y los tres coordinadores ofensivos que cambiaron en los siguientes años? Pues mira, es que Rogers nunca ha tenido equipo, amigo. Y la verdad es que coacheo tampoco, así que tú digas wow, este McCarthy. Pues no, o sea, básicamente Rogers hace lo que quiere en el campo. Entonces, pues el coordinador ofensivo es lo de menos para el señor Aaron Rogers. Los dos años pasados ha jugado con nada y se ha metido a la final de la Nacional. Ahí te encargo. Este, el Cali la... 22. Dice. Vale, YouTube. Así es, Khalil. Despedimos a YouTube. Despedimos la, la, la interacción de Twitch aquí en YouTube. Señores, ese es el, el marcador. Pero nos seguimos aquí en Twitch. No se vayan, go Niners